Sí, muchísimas gracias. Asimismo, es, en esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud, acompañado del de director de dicha entidad, el doctor Luis Rosario. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cuál ha sido la situación del COVID-19 en este largo fin de semana feriado? Dándole las gracias a Francia y a por este cafecito todos los días de mañana. Que aunque yo no vaya al programa, me lo bebo aquí. Eh, el, en el fin de semana tuvimos unos cuantos fallecidos eh, Hubieron días que tuvimos cuatro, otro día dos otro día dos más y en el día de ayer tuvimos dos fallecidos de los cuales uno es de aquí de la provincia de Duarte y otro de la provincia o sea de Duarte. estamos hablando en total de nueve en total, o diez, diez. Sí, con, con, con exactitud yo sé que son dos dos, tres y dos Sí, a, nueve aproximadamente fallecidos por COVID positivo eso no quiere decir que a pesar de que el número de camas ha disminuido, tenemos solamente un 43% de ocupación de camas COVID, pero la población debe entender que todo el paciente de 80 años en adelante, 90 años, que lo agarre el COVID se lo va a llevar. Las personas que están falleciendo son de esa edad, la mayoría, evite llevarle el COVID a la casa a su papá y a su abuelo la gente no parece que no entiende eso Doctor, no teme usted que los, el sistema sanitario pueda colapsar debido a la flexibilización de las medidas Mira, ha, ha, si, ha si de mi parte estuviera la decisión yo hubiera dejado a la provincia de Duarte como está, estaba anteriormente hoy empiezan a abrir los bares deben entender que solamente vamos a permitir el 60% de las personas que se le ha establecido o sea las personas que le establecimos con una ficha, solamente el 60% de esa cantidad le vamos a permitir. Vienen sanciones drásticas para los bares, pero esto es un problema de persona a persona. El COVID va a bajar cuando cada persona tenga la conciencia de que debe usar su mascarilla y que, y que si usted está positivo y usted lo envían a su casa, tener un aislamiento domiciliario, y quédese en su casa porque tenemos una gran cantidad de personas que salen positivas en la prueba. Lo mandamos a su casa, uno pensando que se van a quedar en su casa. ¿Será que tenga, ten, tendremos que tomar medidas de tomarle una foto a todo el que salga positivo y publicarlo en Telenor o en cualquier medio digital? ¿Por qué? Porque Porque las personas que están positivas... Está claro persona. que sí, las personas positivas están saliendo demasiado no están a las calles, no es. están cumpliendo con el aislamiento domiciliario que le exige el Ministerio de Salud Pública y no tenemos la cantidad de policía ni guardia, es suficiente para ponerle un militar en la casa a cada uno, entonces eso es algo de cada quien eh, debemos de tener conciencia si usted está positivo, quédese en su casa aíslese y no salga a la calle a contaminar a los demás, por porque... Dios Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones del de director provincial de esta regional de salud, el doctor Luis Rosario. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.